No sé si ustedes dijeron aquí, eh, en mi ausencia, lo, quiénes fueron los ganadores de la convención ayer del Partido Revolucionario Dominicano. No, no. Ok, pues tengo la lista aquí. ¿Pero cuánta gente votaron aquí? No, no, no sé. Te voy a decir ahora. Tengo aquí, bueno, en el municipio, aquí en San Francisco de Macorís, se compitió por tres regidurías. Y fueron ganadas por los compañeros Isirus Rosario, Ana Celia Cabrera y Rafael Betances. En Senoví. Okay. Eh, ganó Jorge Luis Saldívar porque pasa sí. que quien me envió a mí el mensaje es un miembro del PRD y por eso lo de compañero <risa> me traicionó el subconsciente bien, en Cenoví Jorge Luis Saldívar ganó la candidatura a director de la junta distrital en La Peña Patricio Batista Suárez en Aguayo eh, Niurca Rosario, en Jaya la candidatura está reservada y la candidatura a alcalde de San Francisco de Macorís está reservada, así como la de senador y cuatro diputaciones. O sea, se reservaron sí. todos. Sí. Senador, cuatro diputaciones y la candidatura del Jaya, así como la alcaldía de San Francisco. A, a propósito de eso, para culminar, quiero decir que el Luis Abinader y el PRM, desde mi punto de vista, cometen un grave error al aliarse con la fuerza del pueblo ¿por qué? porque hasta el momento Luis Abinader venía representando el cambio y yo quiero que me pongan ahí una foto que envié y la tomé del muro de un sacerdote de aquí de San Francisco de Macorís muy aguerrido este sacerdote y él hace esta publicación muy interesante no hace falta que diga que tiene barba Sí, sí, sí tiene barba y él dice quien hace alianza con los perversos y corruptos eso mismo será y entonces, eso lo escribió Ramón Alejo Cruz, el padre Moncho, quien le hace una dura crítica al PRM y Luis Abinader, quien hasta el momento se estaban vendiendo como el cambio y que pudieran haber conseguido, o pueden haber conseguido aún, Está o equivocado. conseguir mucho, eh, un caudal grande de votos de las personas que no quieren el sistema que está instalado hasta este momento y que ha perdurado durante más de 20 años. Estoy equivocado, es que con el cambio que ha habido en estos últimos días en la política... Aquí hay un escenario tripartito. Sí, pero entonces eh, hay, hay, hay, un votos, hay un caudal de votos. Recuerda que hay un caudal de votos que vota por el cambio. Entonces, ¿quién, pasa más, quién consigue es, ese cambio? Lo que pasa, Yerjan, es, es que nadie gana solo. No, no, eso es la situación actual. Pero tú tienes que jugar a ganar no, no, pero en espérate, función de un proyecto político. Pero espérate, pero, ¿Y no ¿quién gana, te dijo a ti que no nosotros gana. hemos renunciado? Eh, a nuestro Pero programa no, de ¿por gobierno. ¿Por qué no se alían, por ejemplo, a Alianza País? a nuestro programa de gobierno. Porque Alianza País, no en tiene, contra de la corriente en contra de la impunidad. En un 1 la no, no, en menos es menos de un 1% que tiene Alianza el País. El modelo económico. Oye, no sueñe no, sueñe, el, no, no. modelo es económico menos de un 1% que tiene Alianza País. ¿Cómo te va no, no, a...? Pero por Dios, sí, pero, por Dios. En, la pero en, formar, el, el en la coalición que se buscó formar, en la coalición que se buscó formar, no pudieron llegar a un, a un acuerdo que este fue encabezado por Alianza País, sí. este por, Alianza País sí. por los puntos que se entiende que establecían en el aspecto correcto de la función pública. nunca va a ser presidente. En es contra es el de del gobierno. ese nunca va a ser del presidente PLD. Pero, pero, pero, pero, pero, pulvio, del PLD contra esa cúpula del PLD, contra ese modelo, modelo de Leonel impunidad. Pero Lionel es el PLD, todo el PLD. Y el reformista, reformista esos eso puntos no o sea, para que tú eres el de Lionel y lo manifiesta de esa forma. Cada quien es responsable de su corrupción, cada quien es responsable de su robo. La justicia va a responder. A la, justicia a la justicia va a responder. A lo, a, la justicia, que ustedes responder. Aliado. La justicia me, independiente y con poder independiente va a responder. Me sumo no, al y, comentario del padre Moncho. Sí. Él, él evalúa el aspecto moral claro, y esa imagen, vamos a decir, De en, sí, que, que vende el PRM y que estos posibles aliados no son tanto lo que, ellos, no son tanto lo que alega el PRM en su discurso. Bueno, la cuestión sí. está, ¿tú quieres ser un político moral o quieres ser un político en el gobierno? Bueno, pero es que tú estás vendiendo No, no, yo te hago la pregunta, espérate respóndeme tú no, quieres ser no. si tú fueras político, si mm. tú fueras perremeísta, tú quieres ser un político moral, que te digan, ay, pero qué moral es. Bueno, ese yo, tra yo tratar de tú ser un presidente si yo, me, presidente, ven, si yo o, me vendo o, como el o, cambio, yo de ¿no que gane una posición que representen el cambio, no con lo que representa los y quiero aclarar, no, va a no, ser es, yo, no es que yo soy enemigo de Lionel jamás yo he sido pero seguidor claro, de Lionel y Lionel en materia intelectual siempre ha sido mi líder en materia intelectual, ahora bien yo no estoy de acuerdo con sus ejecutorias. Nosotros, eh, que yo creo en la democracia. El cambio y vamos a, produ a producir el cambio. ¿Con, el, el, cambio con oye, la vamos a el cambio con la fuerza del oye, pueblo? ¿Con la fuerza del pueblo? ¿Qué propuesta? cambio? Seguridad para el pueblo dominicano. Oye, oportunidad oye. para nuestros jóvenes. Y, y, lo, y, lo y, y, lo, y, y lo hizo Leonel. Y combate seguridad. a la corrupción directo. Pero frontal. no lo hizo Leonel en 12 años. Bueno, pero en 1974, Juan Bosch y son partidos. Saliendo del PRD hizo un partido que era el PLD. Durante hasta el año 1990 el PLD fue básicamente un, un grupo 18, de presión, votos, 18, un grupo de presión, un sí. grupo de presión pública y política en la República Dominicana. Cuando Leonel Fernández asume la dirección del partido, toma la decisión, él y, él y los demás sí. líderes del, del, del PLD, dentro de lo que estaba Danilo, por supuesto, de o se hacían grandes para poder pelear con el grande, que era el PRD en ese momento, o seguía muy chiquito siendo un grupo de presión. Y tomaron una decisión. Por eso los políticos tienen que tomar decisiones. Yo pienso que no importa llegar a la cima con un bandido, si tú controlas, hay el fin. Quiere que te diga los medios. Quiere que, de decirlo. Claro que el sí. Quiere que te diga los medios. Quiere que te diga cuál es mi, cuál fue mi posición entonces, mientras fui procurador general De la Vamos corte de apelación. Yo decía, yo prefiero un fiscal ladrón e inteligente y no un y no un honrado y bruto. ¿Sabe por qué? Porque al inteligente ladrón yo le controlo su actitud de robo. Pero, pero, ¿qué con su pero inteligencia me resuelve va a ser el problema porque es un tipo con inteligencia. Ahora, el otro, buena gente... Eh, pero estúpido e ignorante me mete la pata y me hace un link. Ay, Dios mío. Eso es Gonzalo Ay, Dios mío. Digo no. yo, no, eso no. lo decía yo y lo sostengo. Corren eso, por favor. Y lo sostengo. Ey, y no, lo, sostengo. Tío, lo sostengo. Vamos a borrarlo. Lo sostengo. Entonces qué tú eres. tienes que tomar decisiones en tu vida que a veces no son las mejores ni las más halagüeñas. Pero hay que, que tomarlas sí. para lograr objetivos. Abinader... Lo que pasa es que si tú sigues viendo el, el mundo como una franja una, una no, no. rosada si de inmaculados y de amor, sí. está jodido. Si Abinader se alía a Lionel a partir el PRM en dos y él lo sabe. Mucha no, mentira eh, Mucha por mentira en una mitad y Luis Abinader Vamos es el a mejor pasar, candidato a que tenemos aquí históricamente en el presente, hombre justo honesto, de buena no familia con la y, la la y el igual. único partido que tiene todas las propuestas ahí, todas y de dónde va a sacar cada, cada reña, centavo ministro sí, de agricultura. Si yo no sé Vamos al WhatsApp. Lo mismo. Vamos a ver. De de gente. ¿Qué va a ser Hipólito Mejía? Sabemos que su maridaje siempre ha sido con Danilo Medina. Vamos a WhatsApp. <ríe> ahí está. Vaya él si sí se casa. Ahí está. Ahí está. Saludos. Ahí está. Saludos para Emilio. Gracias por estar ahí en sintonía. Y nos dice tremendamente documentado y excelente ponencia de Sócrates Mercedes. Te queda mejor la formalidad en tus exposiciones. Ay, Ahí está el mensaje para mandó Fuego pero él le fue mandó fuego a, a pero, No él no, le mandó fuego al Parlacén a prohibir al parlacén. El diputado del Parlacen No ah, pero no es pero a él Pero él no él no ha formado verdad, el parlacén, ¿Qué hace el parlacén? Eh, Emilio ¿Qué es lo que hace el Parlacén? Ven al programa eh, eh, Joani, Se reúnen un equipo de embajadores Joani, es que se les llama. Vamos a invitar a Emilio Gori a ver qué es lo que hace dale, el Parlacen a trazar dale, dale. políticas internacionales eh, en mmm, favor de los pueblos el 3014 nos dice Ah, nos manda esta imagen. Feliz cumpleaños imagen. para Dylan Bellier Lora. Dylan hey, Belles Lora. Lora. Y el hijo de Víctor Bellier, Camarón ah, ah, pero, ah, pero qué prenda más bella. <risa> felicidades. Ni venga, felicidades. Sí. No, no, sí, no qué bello. Felicidades. Felicidades para él. Sí. Ese sí. Porque eh, eh, envió y ah, ah, está de me... cumpleaños. Eh. Muchas felicidades. Eh. Parece gente ahí. Se ¿no? no, la producción no. de Telenor. Y edición. <risa> no. Ambiori está de cumpleaños. Recordar que, que Eric también está de cumpleaños hoy. Eric también, no que claro. No ¿eh? a ah, Telenor entero que está de cumpleaños. Continuamos con el 9355. Mover, manda un audio ahí a la persona, por favor, que, que nos escriba. Continuamos, 6315. Que, que nos dice, claro que sí. Hasta en el mar los peces pequeños alrededor del grande para que se protegen, se protejan ahí está, vamos a la pausa lo suyo, para que, que nos protejan en breve para la despedida de mañana, vamos a ver